Lograron leer esta mañana un trabajo hecho por TEDIC, una organización no gubernamental que hace control, analiza eh, temas referidos, por ejemplo, al uso de las redes sociales en materia de campañas electorales. Interesantísimo, interesantísimo. Para el sector público y también para el sector privado. Las redes sociales son focos de inversiones importantes y en campaña política mucho más todavía. Estamos en comunicación con Leonardo Gómez, investigador y coordinador del proyecto del TEDIC. ¿Qué significa TEDIC? Leonardo, buenas tardes para recordar nada más. Muy buenas tardes, Oscar, y bueno, a toda la audiencia, querida de monumental. Eh, TEDIC es una organización que viene trabajando este año, tuvimos 10 diez años, diez años sí. eh, y viene trabajando por promover eh, derechos digitales, o sea, derechos humanos en el ámbito digital. Eh, es una organización que ya viene trabajando con distintas áreas, vinculadas a tecnología, voto electrónico, privacidad, eh, género en línea, eh, venimos trabajando en esa línea. Privacidad sobre todo entendimos, Leonardo, ¿verdad? porque siempre creo que manifestaron preocupación, Mismo que otras organizaciones y personas que han manifestado en estos últimos tiempos, sobre todo, esa suerte de regalarse eh, a Internet con todos los datos. De eso se trata. Ustedes hacen claro. también un trabajo en ese sentido, ¿verdad? Totalmente. Justamente venimos promoviendo ya desde hace un tiempo eh, la necesidad de una ley de protección de datos personales en Paraguay que no existe. O sea, nosotros estamos en una situación de total indefensión como ciudadanos y ciudadanas al uso que hacen de nuestros datos, no solamente cuando recibimos estas llamadas que no queremos de publicidad, de servicios, sino también con esos datos que están ahí corriendo en el mercado, que se venden bases de datos y que esa base de datos pueden terminar en una empresa, pueden terminar en manos de un político para microsegmentación política, vamos a hablar un poco de eso, y, y pueden terminar también eh, exponiendo la intimidad de las personas cuando se tratan de datos sensibles, que también eh, es un peligro. Y yo sea de paso, ese tiene que ser un punto aparte, Leonardo, en algún momento con ustedes, con la organización, contigo, eh, por ejemplo, ¿verdad?, porque hoy queremos centrarnos un poquito en el control del gasto electoral en redes sociales, que creo que es un foco. Ustedes terminaron un estudio ahora. Pero al caso que mencionaste nomás. Hasta ahora, yo, por ejemplo, sigo recibiendo sí, ofertas de crédito, ya. Pero, ¿y acaso? Me, te te vuelves loco. Ya, eh, todo nos carga, sí, pero Leonardo. te sigue, vos, creo que vos tenías que anotarte una cosa ah, así. No, pero. Eh, y así era Leonardo, ¿verdad? Y, pero a mí me sigue llegando. Te ofrezco una... No, ya. Una, sí. El, el problema es que en la medida que las bases de datos sigan corriendo sin control y no haya sanciones, podemos hacer muchas listas voluntarias, inclusive de reportes, eh, denunciar el número como cuenta spam, eh, podemos hacer un montón de cosas, pero no va a haber efectividad en las medidas. Porque ni siquiera eh, saben. discusión es global y acá digo, no tomamos esas medidas. No, digo, por lo visto ni siquiera saben a quién están llamando. Te tantean nomás. Como tiene ahí tu registro, te tira. ¿Verdad? Eh, sí. Y, y, y eso, o, eso ocurre incluso para ofrecerte servicio de telefonía, por ejemplo. Sí. Yo decís, y vos decís, amigo, un, no quiero, no sé cómo explicarte, y 40, y, 40 veces ya me llamaron, no, no, no. Hay un senador que sí. siempre te felicita en el día de tu cumpleaños. Es por ejemplo, ¿verdad? Y ese, sí. creo que automático. Sí, automático, sí, automático. claro, porque no, y, tienen una base de datos, entonces. Claro, y parece tienen... que una persona a la que he felicitado murió. Ah no, y le dijeron, no, y, no, sí, bárbaro. y yo, yo leí en estos días en redes sociales salió y le dijo imbécil mi papá murió hace no sé cuánto porque como es automático Nada. y generan eso verdad Leonardo entonces ojonte la mensaje Exactamente. increíble ese bueno pero hablemos ahora del punto central Leonardo por favor estuvimos viendo que bueno. quienes rindieron cuentas de un gasto electoral en realidad lo hicieron por un monto mucho menor de lo que realmente invirtieron en redes sociales. Eh, particularmente entiendo que las campañas electorales eligen Facebook. Yo estaba recordando, estuve participando de un encuentro de organizaciones que hacen estadísticas, que dicho sea de paso se está desarrollando en un hotel de Asunción en estos días, creo que termina mañana, que cuando Obama Arranca con el uso de las redes sociales en, la, en las elecciones norteamericanas. Eh, Orkut era... Eh, ¿En aquel la momento? Edición, ah, la red social. Después era eh, MySpace, que después creo que desapareció. Y Facebook comenzaba a tener un rol protagónico importante como red social. Las campañas electorales en Paraguay, ¿tienen alguna base en alguna red en particular? eh a ver, en Paraguay la red, sin duda alguna, que hoy está liderando lo, lo, las estadísticas de uso son, son tres. Eh, principalmente Facebook, TikTok, que fue el fenómeno de los últimos años, y e Instagram. Mm, sí. mm. Eh, son las principales. Sí. Pero también hay que, hay, que, hay que identificar qué plataformas están eh, ofreciendo los servicios de anuncios publicitarios. Nosotros sí. justamente esta investigación la hacemos en base a lo que sería Meta, Meta ofrece servicios publicitarios para su conglomerado de servicios, entiéndase Facebook e Instagram. Eh, y esas dos redes sociales de algún modo entran en este paquete, porque las cuentas publicitarias que pueden pautar en Facebook también pueden hacerlo en Instagram, entonces también se incluye. Al mismo tiempo. Uh -huh. Exacto. Sí. Bueno, y pero ¿y, y cómo, cómo lograron conocer, digamos, eh, los montos que pagaron? Eh, es, o sea. Bueno, seguro, así como se conoce nuestro gusto, qué plato nos gusta, qué, qué, eh, a quién le damos me gusta, qué tipo de, no sé, eh, protagonista de TikTok eh, estás permanentemente viendo, así se puede localizar. Claro, claro. Acá, eh, las primeras apreciaciones que te comento, Oscar, esto es una esta es una investigación pionera en Paraguay, es la primera vez que se hace una investigación que monitorea el gasto electoral en redes sociales. Eh, entonces, ¿a partir de dónde se toman estos datos? Facebook tiene una biblioteca de anuncios eh, y genera unos informes de transparencia donde los actores políticos, y esto nada más desde marzo del año pasado justamente, empezaron a transparentar los anuncios tras muchísima presión internacional, es de decir, en las plataformas se está metiendo plata, ya se acordarán el caso de Cambridge Analytica, se acordarán los casos de microsegmentación y tergiversación en campañas electorales en otros países. Eh, entonces se decía, necesitamos transparentar los datos que hay en Facebook. Y necesitamos ver, la ciudadanía tiene que ver dónde los políticos están metiendo la plata eh, y si están haciendo una segmentación particular que pueda llegar a vulnerar algún tipo de derechos. Esa discusión está a nivel global instalada y a nivel local desde marzo del 2021 empezaron a disponibilizar eh, los anuncios. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, justamente coincidiendo las fechas, entre el periodo de campaña electoral de, de Asunción, o sea, de, de Paraguay en general, y los candidatos que quisieron hacer campaña en redes sociales tuvieron que registrarse como actores políticos. Eso hacía que los anuncios que ellos pautaban, que ellos pagaban, eh, quedan registrados en la plataforma y quedaba registrado el volumen de gasto. Eh, ahora bien, ¿qué nosotros hacemos con esto? Nosotros nos damos cuenta de dos cosas. Eh, en Paraguay las redes sociales no tienen regulación alguna en procesos electorales, y esto es sumamente preocupante, por dos factores. Uno es el dinero, eh, estamos hablando que se invierte plata y el dinero no es rastreable, y el dinero no puede ser trazable, y, y el dinero no se rinde cuentas, ni está regido eh, por el plano, eh, digamos, el plano de remisión de cuentas que establece el Observatorio Nacional de Financiamiento Político o el Sistema de Financiamiento Político y del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y por otro lado tenemos el problema de la propaganda extemporánea que corre por redes sociales aún existiendo veda electoral y al no haber una regulación tampoco son efectivos los mecanismos de sanción. entonces lo primero que yo creo que aporta esta investigación es poner en discusión urgente necesitamos una regulación y sobre todo tenemos que tener la discusión ahora de cara al 2023 eh, y bueno y después podemos profundizar sobre datos puntuales también bueno pero a, a ver la inversión puede ser legal Leonardo pero la rendición de claro. cuenta la, la rendición de cuentas es el problema si yo utilizo eh, Meta y eh, hago campaña como lo hizo Hernández vos fíjate la importancia William Hernández, el colombiano, uh -huh. que yo sea de paso, tuvo demasiados votos porque lo que los votaron no era que estaban convencidos de que él era un buen candidato, figura. era anti-izquierda, el miedo, nomás, el miedo a campaña. la izquierda, ¿sí? que es lo que se hace ahora, eso es lo que se instala y entonces, no importa quién sea, Pato Donald, como se dijo aquí alguna vez, puede ser también el candidato con tal de que no sean los otros, porque eso, 10 millones de votos tuvo, 10 millones y mil votos y su campaña fue a través de TikTok. Porque eso fue lo que hizo. Ninguna aparición, el otro recorría todo, cada rincón de la provincia colombiana. Pero pero, pero en TikTok esto... se paga también, Leonardo? Existen distintos modos de publicitar. Eh, en TikTok mucho de lo que se utiliza es el marketing de influencer, digamos, la, sí. la, la publicidad por medio de influenciadores que hacen videos promocionales. Ese tipo de publicidad, por ejemplo, mejor dicho, propaganda electoral en estos casos, Existe también en Paraguay. Nosotros ya tenemos pistas de que eso existe, más no existen tampoco estudios y vamos a estar también tratando de monitorear eso de cara a las próximas elecciones. Pero principalmente en TikTok se da esto a través de eh, cuentas afiliadas a los candidatos, los propios candidatos, pero también influenciadores que utilizan de forma cómica de pronto ciertos elementos políticos que pueden ser buenos, como también pueden ser denigrantes a la integridad de las personas o a, a cuestiones... ...vinculadas a asuntos sensibles en el contexto electoral. TikTok está siendo una red que por su instantaneidad, por su practicidad y por su capacidad de viralizar contenido está teniendo un gran impacto en los procesos electorales y también... Eh, Debe, tener, debe ponerse bajo la lupa sí. eh, cómo se están destinando los recursos y sobre todo cómo se están llevando las campañas también eh, cuando hablamos también de contextos de desinformación, cuando hablamos de campañas de Por odio, ejemplo, cuando hablamos también sí. de un montón de cosas. Y eso es fundamental, Leonardo, porque instalar campañas para desvirtuar posiciones que se toman o darle un sentido diferente, eso realmente es dramático. Porque instalar el tema, sobre todo, y los políticos supongo que están más preocupados que la, en general las figuras públicas, tienen una preocupación enorme. Te instalan algo y no hay modo de revertir eso al mismo tiempo, ¿verdad? Claro, claro. Es que eh, imagínate, Oscar, que eh, se juega con la percepción de las personas. Totalmente. Nosotros nosotros hacíamos un, un análisis en esta investigación de siete candidaturas a la intendencia y 24 concejales titulares electos a la Junta de Asunción. Eh, entre las investigaciones, o sea, entre los datos que encontramos, encontramos que, a, que en Paraguay sigue creciendo la influencia de las redes sociales en las campañas electorales, sin regulación, pero también encontramos que todavía los montos no son voluminosos, contrastados a la, pública, o, o sea, la propaganda tradicional, y lo que nos pareció eh, preocupante, que va en línea con esto que estamos hablando, es la aparición de la micro-segmentación o el micro-targeting en la política. ¿Qué, qué es el micro-targeting? El micro-targeting es, yo sé que a Óscar Acosta le gusta tomar café, yo sé que a Oscar es afiliado a tal partido, que eh, visita tales lugares, que su proximidad... Yo tengo un montón de datos que hay corriendo en el mercado negro, no era una política también, de o, digamos, formal pero sin regulación, digamos... Eh, eh, porque tampoco es ilegal para algunas para algunas personas por no haber una, una regulación muy clara, por lo menos en sanción, eh, entonces yo tengo esas bases de datos, cruzo esas bases de datos que tengo y yo puedo crear segmentación específicamente que la pueda ver solamente Oscar, William, Menchi y algunos actores en particular, y puedo crear burbujas de, de desinformación mm. o de percepción de la realidad que, que, que difieren con lo que se está hablando en el escenario público eh, objetivo, por decirlo así. Entonces, ya hay advertencias internacionales de estas amenazas porque se están dando en procesos electorales y que nadie entiende de pronto dónde surgió todo este grupo que votó tal gente, dónde surgió este grupo que reaccionó a tal asunto. Eh, lo vemos en Estados Unidos quizás con mucha más vehemencia en las noticias. Entonces, esto se está viendo como una amenaza eh, regional, una amenaza internacional. Organizaciones importantes como Privacy Internacional, eh, Tactical Tech, lo vienen advirtiendo. Eh, y en Paraguay nosotros decíamos, eh, ya hay micro aplicada en elecciones. Eh, una de las campañas más importantes que nosotros estuvimos viendo era justamente el caso del concejal Álvaro Grau, que fue un, el concejal que más invirtió en, en campaña electoral en las, en las municipales gastó prácticamente 45 millones en anuncios en Facebook, eh, y imagínense, primero, para mucha gente esto es novedad, hay gente que pone 45 millones en Facebook, sí, se ponen para poder hacer anuncios. Y el segundo, el segundo factor es el, la cantidad de anuncios. ¿Cuántos anuncios se hicieron? 219 anuncios. Imagínense, desde la mirada tradicional estamos acostumbrados a ver que para hacer una campaña pensamos en un video, tres imágenes, una foto, etc., Imagínense que cuando hablamos de micro-segmentación estamos hablando de 219 anuncios ejecutados que, claro, pueden estar vinculados a anuncios cotidianos, pero también Qué pueden a... estar vinculados a publicaciones Qué orientadas a públicos específicos. ¡Qué apasionante realmente! Bueno, el problema no es entonces el uso legal, sino lo que se declara que se invirtió en una campaña. ¿Ese es el tema? Exacto, exacto. Y ahí lo que vemos un problema, Oscar, por ejemplo... Eh, el, el, el ONAFIP o el, o actualmente al no haber una legislación no se declara se de, eh, no se declara lo que se gasta en las redes sociales y si se declara se gasta, se declara en un apartado de propaganda y publicidad electoral pero que tampoco establece parámetros de lo que se incluye, si vamos por el código electoral las redes sociales no existen eh, entonces muchos candidatos pueden justificarse diciendo no, pero yo no declaré porque esto no, no está regulado y nosotros veíamos en el caso de siete, de siete candidaturas a la concejalía, siete concejales electos, que el monto gastado en Facebook superaba lo declarado ante el TSJD. Esas siete candidaturas concretamente bueno. tuvieron más gasto en Facebook que lo de, que declararon ellos que gastaron en el TSJE. Apasionante. Entonces, ¿qué pudo...? Eh, ahí pudieron pasar muchas cosas, pero eso puede ser vinculado a que no se declaró, puede estar vinculado a que el partido pagó la pauta, o puede estar vinculado directamente que otros factores que, que podrían ser una amenaza como el subregisto por la fuente de financiamiento no aparecen ahí. en el en el, la rendición pública. Ese es el verdadero peligro. Leonardo, te agradecemos muchísimo porque te, te, te, te anticipo para vos y la organización ATEBIC que es el inicio nomás, porque vamos a profundizar eso en un viernes político, porque este es un tema apasionante Ay, sí. en el tema político. Le vamos a estar realmente. invitando si tuvieran tiempo. Gracias. Sí, con mucho gusto. Gracias, Oscar. Saludos. Bueno, investigador y coordinador del proyecto, entonces ya escucharon ustedes. Este es un tema realmente apasionante.